Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, volvemos al Escape from Tarkov hoy tenemos un videito, el típico que traigo siempre de la configuración cuando comienzo un cada wipe en esta wipe la verdad es que no cambia muchísima configuración simplemente los filtros de color y tal para que se vea el juego un poco mejor pero si no habéis visto ningún vídeo anterior y no tenéis la configuración que yo utilizo os puedo decir que alrededor de 110-120 FPS voy yo con una 3060 creo que es que está bastante bien eh, pero bueno la verdad es que los gráficos es lo de siempre, ¿vale? Tenerlo todo al mínimo siempre ayuda. Hay algún ajuste pues, que tendréis que toquetear un poquito más para ver cuál es vuestra configuración óptima, pero yo traigo lo mío para ver si eso puede ser un punto base para ir toqueteando desde ahí. Así que sin más dilatación de ano, como siempre digo, vamos dentro del juego. Voy a ver si la cámara tapa algo, creo que no. Vale, perfecto. Eh, vamos a empezar desde el inicio, ajustes y vamos a empezar por juego, ¿vale? vale eh, estos dos ajustes yo los quito, autolimpiador de la RAM y usar solo núcleos físicos del procesador estos. Luego, el campo de visión yo lo tengo al máximo, aunque hay gente que juega un poquito más pequeño, pero tenerlo al mínimo no lo considero óptimo porque os quita bastante campo de visión, como dice el ajuste. El balanceo de la cabeza, tenerlo al mínimo, ese es el movimiento que hay pues, cuando dispara, cuando te mueves, cualquier cosa de esas. O sea, que son cosas que simplemente lo que hacen es que el juego se vea más realista o o yo que sé, de otra forma, pero te quita ese ventaja que tienes en PvP, te quita ese movimiento más estable, etcétera, etcétera. Las notificaciones de avería, las precargas del refugio, las tengo activadas, ¿vale? Eso ya cada uno, yo esto lo tengo para que al iniciar me tarde un poquito más en cargar, pero cuando quiera entrar al refugio me entre el tirón. Luego gráficos, eh, tener vuestra resolución de pantalla, la nativa, resolución de aspecto 16 novenos, vuestro monitor en pantalla completa, a no ser que streameéis a WPC, por ejemplo, que entonces una ventana sin bordes está bastante bien, pero yo normalmente siempre pantalla completa porque no perdéis ningún tipo de FPS y va mucho mejor esto lo que os he dicho normalmente pues todo en bajo toda la distancia de visión esto no penséis que es que cuanto más me, más lejos veis a los enemigos no o sea esto tenerlo en 400 que no vais a matar absolutamente nada luego esto en ta a a, a, Luego desactivado, desactivado, desactivado, desactivado, desactivado, activado y aumentado, depende esto un poquito, si tenéis una buena gráfica o un buen procesador, si tenéis un buen procesador, mantenerlo en activado y si tenéis una buena gráfica, activado y aumento, ¿vale? Pero tenerlo en no, no lo recomiendo, está activado, ¿para qué? Mejor activarlo que eso siempre te da algo de FPS. La nitidez, bueno, esto depende de cada persona, yo siempre la tengo al cero porque cuando se ve tan fuerte, a lo mejor cuando estéis jugando normal no lo notáis, pero cuando os tomáis un paracetamol o cualquier tipo de cosa de estas, un estimulante... Eh, la nitidez sube en el juego, entonces, si teniendo una nitidez aquí ya muy subida, lo vais a ver demasiado nítido, o sea, os va a explotar la cabeza cuando toméis alguna cosilla de esas. Así que no lo recomiendo. Límite de FPS, lo tengo al máximo aquí, esto los tengo todos descapados. De eh, color de alta calidad, todo esto lo desactivo, absolutamente todo. Y luego vamos a Post FX, lo tengo habilitado, el brillo lo tengo al tope para en zonas oscuras ver mejor. La saturación la tengo bajada, sí que antes la tenía como al 40 o al 50, ahora me la he quitado, prefiero ver el juego más o menos estándar. El, la claridad la tengo al 34 colorido sí que lo he subido un poco porque no satura la imagen pero sí que le da más color esto lo tengo al 0 aquí tengo la grabación de color de Cognat al 30 modo daltónicos ninguno si es daltónico pues póntelo en sonido eh, llamada de personaje bueno, no se da igual volumen general lo tengo al 90 ¿vale? esto mucha gente me lo pregunta también cómo tengo el sonido porque cuando estoy en lobby y tal no se escucha nada y es bastante calmado y cuando estoy en partida se escucha bien entonces yo os recomiendo que lo tengáis así, así, así el volumen de chasis si queréis subirlo un poco por si tenéis... Eh, yo qué sé, si sois de los que hace un poco roleplay en este juego, pero yo no intent intento no hablar con nadie, esconderme lo máximo posible y si puedo pegarme, me pego, pero sin hablar con la peña. Aunque tengo el BOIP activado, ¿vale? El micro me lo voy a bajar a lo que lo pienso, a la mitad por lo menos. Luego controles, pues si queréis ver alguno así importante, pues yo que sé, no tengo ninguno así muy exagerado cambiado. Bueno, tengo este cambiado, el de dispositivo táctico, también tengo el de ver las balas creo en mouse 3, que son teclas que tengo en el ratón, ¿vale? Pero esto ya es cada uno. La sensibilidad 0,7, 0,5 y 0,3. ¿Qué más os puedo contar así rápido? Eh, creo que no tengo nada más para explicaros. Estoy un poco pelado, ¿eh? El wipe no ha pensado como debería, pero empieza, empieza y tropieza. Como sabréis también, los que me seguís aquí en el canal... Voy a cambiar la pantalla... Eh, he subido un par de vídeos, uno o dos ya, de algún raid y alguna peleita que he tenido en este juego porque yo creo que, yo que sé, no me quiero currar tampoco los vídeos con una extremada locura, porque creo que Tarkov no es eso, sí que puedo hacer vídeos currados editados y tal, pero no me apetece la verdad, me apetece más que nada, si sale una raid chula, de los directos por cierto, twitch.tv barra ruidos como el nombre del canal, exactamente lo mismo si no la descripción lo tenéis pues sacar el extracto del directo y subirlo con algún título un poco llamativo, una miniatura chula y ya tenéis una raid guay por ahí para ver yo que sé, para entreteneros y para entretenerme yo que a mí me gusta luego tenerlo y yo que sé mola, así que no voy a decir nada más simplemente un besazo, nos vemos por Twitch nos vemos en un próximo vídeo, no sé si mañana, pasado o dentro de dos meses pero nos veremos en un próximo vídeo, así que nada chao chao, os quiero guapos y guapas